Bienvenidos, mis queridos cinéticas y cinéticos a quienes salud TV, donde el movimiento es salud y la salud de vida. Les tenemos una gran noticia: tenemos nuestro primer sorteo del año y va a ser totalmente gratuito. Solo tiene que registrarse. Si usted está viendo este vídeo, es porque quiere registrarse para el día 29 de febrero del 2020, año bisiesto y día de los ñuquis no solo en nuestra transmisión en vivo, sino que en nuestro sorteo gratuito. Vamos a tener dos ganadores. Nuestro canal es pequeño, pero el corazón es grande. Así que vamos a ofrecer algo que podemos. Y como es nuestro primer sorteo, vamos a sortear dos ruedas de yoga. Marca Pit Choice, mi preferida. Yo utilizo esta rueda de yoga todo el tiempo y pronto voy a poner unos videos cómo trabajar con la rueda de yoga vamos a sortear dos ruedas de yoga una para cada ganador y no solo eso sino que además va a venir acompañado de dos correas de yoga un pad de foam material liviano para trabajar el balance acompañado con su correspondiente correa y no solo eso sino que además vamos a tener un blog de yoga todo esto se los vamos a enviar donde usted viva. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que vivan en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Los términos y condiciones se encuentran debajo. Tiene que ser mayor de 18 años y registrarse con su email en nuestra lista de contactos. Para aquellos que deseen obtener los productos directamente y comprarlos, le vamos a dejar un enlace en nuestra página web donde los pueden adquirir. Ahí van a encontrar el mejor precio. Lo vemos el día del sorteo. Jerry está terriblemente sorprendido. Y le deseamos con Jerry muy buena suerte en el sorteo.